¿Soñaste con un animal y quieres saber qué significa? Quédate a ver este video. Los animales representan las capas más profundas del inconsciente y del instinto. Los animales son símbolos de los principios y las fuerzas cósmicas, materiales o espirituales. Los dioses egipcios están provistos de cabezas de animales, los evangelistas son simbolizados por animales, el Espíritu Santo se figura por una paloma. ¿Qué significa soñar con animales para la simbología histórica? O sea, un resumen de lo que piensan las diferentes culturas y también psicólogos como Carl Gustav Jung. La araña. La araña es como un dios creador, símbolo de la artesanía, en África es símbolo del poder de adivinación. Desde la psicología, la araña es símbolo del narcisismo, ya que ella se ubica en el centro de la tela. También tiene que ver con la introversión. En el Islam, la araña blanca representa el bien y la araña negra el mal. Ballena Hay muchas historias de distintas mitologías que hablan de que hombres entraron a la ballena y salieron como es el caso del famoso cuento de Pinocho Este animal simboliza dos estados de existencia La ballena representa un rito de iniciación También es un anunciador de muerte cósmica, igual que el delfín Es símbolo de tesoro oculto o mal amenazante La cabra Representa al hombre de baja inteligencia feos, depravados, que apestan, es la imagen del mal, en la india este animal representa el sacrificio y el fuego, si va cubierto de pelo es símbolo de virilidad, pero es un signo maléfico, si el pelo cubre todo el cuerpo. Es el hombre que deshonra a su mujer, el engaño amoroso, es la imagen del desgraciado y vicioso, en la mitología griega existen los hombres mitad cabra, mitad humanos, se llaman los sátiros. Se los asocia a la música, los bailes, los vicios, el vino y el sexo. En la representación del mismo demonio, es una figura contraria al ángel. El gato. Tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. En la Cábala y el Budismo, el gato se asocia a la serpiente. Indica el pecado, el abuso de los bienes de este mundo. En la tradición musulmana, el gato es favorable, salvo si es negro. El gato negro posee cualidades mágicas. Se da su carne a comer para librarse de la magia. Tiene siete vidas. El gato es símbolo de destreza e ingeniosidad. Soñar con un gato negro representa la obscuridad. la oscuridad o una posible muerte lobo el lobo es sinónimo de salvajismo y la loba de desenfreno guardián del cielo los hindúes lo ven como animal de mal augurio se lo asocia al deseo sexual y al pecado tiene que ver con la soledad también con la fecundidad lobo azul celeste para los mongoles es la pareja de la sierva blanca el lobo simboliza el cielo y la sierva la tierra. Soñar con un lobo significa tenerle miedo a tus propios bajos instintos. El perro, relacionado con la tierra y con la muerte. Guía del hombre en la noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el día de la vida. Los antiguos mexicanos criaban canes destinados a acompañar y a guiar a los muertos en el más allá. El perro es el guardián de los infiernos. El perro se lo asocia con la fidelidad y con la amistad. Soñar con un perro negro que ladra sin razón presagia la muerte. Perro blanco simboliza el sacrificio y la pureza. Y un perro café claro, la bondad y la conexión con la divinidad. En el Tíbet el perro es símbolo de la sensualidad, sexualidad y de los celos. La rata. En Europa se la asocia a la avaricia y a la miseria. En Asia es un animal de buen augurio. En Japón es símbolo de prosperidad. Es la ausencia de ratas lo que aparece como un signo inquietante. También propagan la peste. En los sueños representa el intruso y la destrucción. El sapo. Sinónimo de fealdad y de torpeza. Según los chinos... El sapo protege de las armas y las devuelve al tirador. En Vietnam es símbolo de éxito. El sapo de color escarlata, sin embargo, da valor y riquezas. Es sinónimo de hombre rico. En Grecia simboliza la lujuria. En la brujería, cuando el sapo se posa sobre el hombro izquierdo de la bruja, representa al demonio. Las brujas les predigaban cuidados sin límites bautizaban a sus sapos, los vestían con terciopelo negro y les ponían campanillas en las patas y les hacían bailar. La serpiente El hombre y la serpiente son opuestos, complementarios y rivales. En la psicología se dice que la serpiente representa los pensamientos más ocultos y místicos, encarna la psique inferior. En todas las cosmogénesis, se encuentra la serpiente. La serpiente es el espíritu de todas las aguas que dan origen al mundo. Quetzalcoatl o Cuculcán es la serpiente emplumada, dios de la lluvia y creador del mundo. También representa el aprendizaje y la ciencia. Representa el conocimiento. También en el mito de Adán y Eva, la serpiente es quien tienta a los hombres y da inicio al pecado pero también se lo relaciona con la llave del conocimiento que les hizo abrir los ojos y ver la verdad. Quiero aprovechar para invitarte a mi curso Crea tu propio símbolo de poder, donde podrás aprender la simbología de los números, figuras geométricas, colores, objetos, vestimenta, partes del cuerpo y muchas otras cosas más. También aprenderás los conceptos básicos del Feng Shui con el objetivo de que mejores la vibra en tu casa. Te dejo toda la información en la descripción del video. Si te gustó el video dale al like al compartir y sigue con más Robert Dalí.